Hola, mi nombre es Angélica Machado-Copete, soy médica especialista en psiquiatría, artista y emprendedora. Soy de Tadó, en el departamento del Chocó. Actualmente vivo en Buenos Aires, pero en el último tiempo me he quedado acá un poco en Colombia en los últimos meses. Eh, me encanta el arte, por supuesto soy artista, pero lo descubrí como muy grande, por así decirlo. Y eh, me muevo como entre el arte, la psiquiatría y el emprendedorismo con cosas de la estética afro.